Para seguir intentando dimensionar el daño que ha dejado el gobierno de Cambiemos sobre vastos sectores de nuestra población, estamos hoy con Omar Giuliani de RUCA UENEI de la Federación Nacional Territorial en la CT Autónoma. Bienvenido, Omar. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, eh, estamos poniendo eh, en, en un diagnóstico posible eh, ¿De qué manera ha afectado, han afectado estos cuatro años del gobierno de Mauricio Macri eh, en los distintos sectores de nuestra sociedad? En tu caso, podemos abordar la cuestión social. ¿Qué es lo que, lo que están viendo después de unos meses determinados este gobierno? Bueno, el desastre fue dimensional, fue en todas las áreas, pero básicamente, digo cuando uno habla de lo social y cuando habla de nuestros territorios, y no podemos dejar de hablar de los pibes y las pibas. Eh, estamos hablando de más de 6 millones de niños bajo la línea de pobreza. Esto hace que, que escape a una crisis. Uh -huh. Esto tiene que ver, podemos decir, casi un genocidio social, en términos sin ser grandilocuentes, pero sí claramente que dejar tantos niños y niños sin la esperanza de vida, sin la esperanza de futuro, es, también es hipotecar parte de nuestro futuro, destruir nuestro presente, hipotecando el futuro. Y teniendo en cuenta que esa crisis generada, establecida y pensada es una herramienta de control social. Uh -huh. un, un plan, parte de una, una planificación política. Es, es parte de un plan. El gobierno de Macri no tiene que ver con los CEOs que no sabían gestionar el Estado, sino que tiene que ver con la implementación básicamente de un modelo de acumulación del capital, de transferencia del capital, eh, tiene que ver con una herramienta de control social, tiene que ver con la dimensión de una nueva estrategia latinoamericana eh, y obviamente la Argentina cayó, cayó en, eso, en, en esa determinación política y en todo caso el macrismo fue una herramienta de implementación de esa política y realmente lo que han hecho en términos sociales es, es terrible, uh -huh. es, es tremendo. Digo, ¿no? uh -huh. digo, pensar... Eh, que haya 6 millones, digo, siempre le hago un ejercicio a los funcionarios que intenten dimensionar las caras, eh, ponerlas en una pared de niños y niñas eh, que están bajo la línea de pobreza, digo, es, es terrible. 6 millones, dijiste. 6 millones de, de niños y niñas, donde para nosotros tienen nombre y apellido, ¿no? Porque claro. tienen caras, tienen sonrisa tienen lágrimas. Eh, realmente es, eh, es un genocidio. Vamos a eso, a, a lo concreto, a lo que se vive día a día, más allá de este diagnóstico general. Si bien ustedes trabajan eh, con sectores que históricamente tienen muchas dificultades, eh, ¿cuáles son las que se han agravado en estos cuatro años? ¿Cuál es el diagnóstico que hacían en 2015 que ha empeorado hacia el 2019, 2020? La cuestión del hambre es algo que, si bien... En ciertos sectores ya venía, digo, esto hay que decirlo, no es algo que nace en 2015, es un, un proceso que se venía dando, que se venía profundizando, y lo que en todo caso hace el macrismo es tender esa pendiente mucho más, pero sí, ha crecido la necesidad eh, en todas las aristas que les busques, han crecido la demanda en los comedores, ha crecido la demanda en los hogares, ha crecido... Eh,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 pudiendo ser acompañada en ese momento tan preciado que es el embarazo y demás, es parte de la violencia. Eso ha crecido, ha crecido, por eso que vemos que todo este proceso de empobrecimiento es parte del proceso violento que se da en nuestro país. Uh -huh. Una sociedad eh, que no cuida a sus hijos, que no cuida a sus hijas, verdaderamente es un, una sociedad violenta. Y por supuesto a eso agregale la violencia policial, agregale la falta de, de posibilidad de estudiar en una escuela eh, digna, eh, sumale la imposibilidad de crecer en ambientes dignos, en barrios dignos, eh, con aguas contaminadas, con aguas cloacales, servidas. Y bueno, hay una dimensión muy grande de lo que es la pobreza y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 Eh, políticas concretas con la prioridad de, de atacar la cuestión del hambre principalmente. Hace algunas semanas eh, lanzó la tarjeta alimentaria que eh, a, al menos en, en, en lo que es la, la, la, la demanda ha, ha sido eh, de lo más importante. ¿Qué es lo que lo, el análisis que ustedes hacen de, de qué resultado pueden dar este paquete de, de medidas que ha lanzado el gobierno? En primer lugar celebramos que, que se ponga en agenda y que se ponga en cabeza de política pública resolver uh -huh. el problema del hambre. Digo, esto es como en, lo celebramos, lo aplaudimos y participamos, somos parte del Consejo Federal contra el Hambre. Uh -huh. eh, entonces, digo, eh, eso como primer lugar, digo, ¿no? Digo, aplaudir, celebrar, festejar. Uh -huh y participar de esta construcción de política pública que tiene que ver con la disminución y digo la disminución porque bueno no podemos pensar que el hambre se pueda acabar en dos tres días eh, Sí hay tiene que haber políticas tendientes a ir resolviendo la tarjeta alimentaria nos parece que, que es interesante eh, obviamente que es muy nuevo para poder ver eh, eh, cuál es el impacto que va a generar esto creemos que eh, por otro lado se va anunciando que los servicios alimentarios escolares se va a reforzar. Estamos esperando el inicio de clases para ver eso cómo se implementa. Eh, me parece que hay algo muy simbólico que fue que es eh, cuando el nuevo presidente. Eh, eh, en la Casa Rosada está este chico que había sido discriminado por la gorrita sí. de Moreno veníamos de la experiencia que el presidente anterior, Macri, eh, se juntaba con Chocobar y, claro. la, y la ministra Patricia Bullrich este, esta cuestión simbólica del, del nuevo presidente, de colocarse la gorra e intentar, digo, es un mensaje muy importante ahora bueno, también es, entendemos que eh, atacar el hambre también tiene que ver con atacar intereses Digo, es posible atacar y resolver la, la cuestión del hambre si sí, se atacan intereses que en la Argentina, eh, bueno, tenemos el caso de Vicentín que se ha, uh -huh. ha tenido un, un crédito por parte del Banco Nación eh, millonario y que es parte de la lógica que ha tenido el gobierno anterior, por lo tanto entendemos que no va a haber posibilidad de atacar el hambre en toda su dimensión si no se empiezan a atacar intereses que tienen que ver con la construcción, y en todo caso el hambre es la resultante de un formato de pensar el país. Y ese formato tiene que ver con eh, las regalías de la megaminería, tiene que ver con el impuesto a, a las grandes especulaciones financieras, entonces digo eh, las devoluciones de los aportes patronales. digo bueno Hay que entender, eh, eh, atacar el hambre en una cuestión mucho más eh, grande que la sola resolución del alimento la sola resolución del alimento, es un muy buen primer paso, es necesario, es lo que había que hacer. Ahora entendemos que también hay que avanzar en nuestra política que esperamos que siga en esa propuesta del gobierno. Mencionabas el caso de Chocobar y de Brian, la diferencia uh -huh. que hay en, en lo gestual en estos dos casos. Y te quiero preguntar en lo concreto, porque más allá de, de, de, de lo televisivo casi... Eh, se puede decir de, esta, de estas dos imágenes, eh, esto se traduce, este tipo de gestos, este tipo de actitudes se traducen en acciones directas en los barrios, en los territorios, entonces te quiero preguntar eh, concretamente cuál es eh, la diferencia que ustedes esperan que, que, que resulte de este, de este cambio desde, desde lo discursivo, desde lo visual, que se traduzca en cuestiones concretas. Mirá, la reunión que tuvimos con el nuevo ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, uh -huh. él decía que él entendía que el hambre es un crimen, que ningún pibe nace chorro, digo, como recuperando viejas consignas de, de la CTA. Uh -huh. Y en un momento le digo, bueno, por suerte no tendremos que marchar contra este gobierno porque van a intentar bajar la edad de imputabilidad porque entienden que no es la política pública. Uh -huh. Desde ese lugar creemos que... Es un mensaje muy fuerte el tema de, de la gorrita, aunque uh -huh. me parece que eh, no, no, no es solamente ese, no, claro. pero que el, el entender... Que, que la política pública hacia nuestros jóvenes y eh, en el territorio no tiene que ver con el encarcelamiento ni con la represión policial, sino que tiene que ver con la construcción de oportunidades y de políticas públicas que acerquen a la vida digna a estos pibes y a estas pibas, me parece que es un primer, av un primer avance y me parece que es importante. Ahora, esto obviamente insisto en esto se debe traducir en políticas públicas eh, que tiene que ver con repensar la escuela secundaria, media que tiene que ver con repensar nuestros territorios que tiene que ver con el déficit habitacional que hay en nuestro país con la incertidumbre que se que viven nuestros jóvenes sin futuro eh, y esto tiene que estar en la agenda de la misma manera que está el hambre en nuestro país uh -huh. e insisto que atacar el hambre y y construir políticas públicas que incluyan a nuestros jóvenes en, en el ámbito de la vida digna tiene que ver con también atacar intereses. Y eso es lo que esperamos de este gobierno. Uh -huh. Mencionabas eh, la reunión con el ministro, el Consejo Federal contra el Hambre. Eh, hay dirigentes eh, sociales ya ocupando lugares dentro de distintos sectores, ministerios y organismos del gobierno. Al parecer eh, es un gobierno de puertas abiertas, hay puentes extendidos. ¿Qué, qué, qué esperas de esto? Eh, sí, la verdad que es cierto. no. Digo, Hoy encontrarse con muchos compañeros y compañeras de los movimientos sociales ocupando espacios y cargos de funcionarios y funcionarias nos parece que es muy importante y es llevar a la práctica algo que venían diciendo que decían que los movimientos so sociales son parte de la solución. Uh -huh. Y la verdad que esto, venir de cuatro años de, de macrismo donde... Eh, sistema, estigmatizaba a los compañeros y compañeras de los barrios y demás, tenerlos dentro de, del espacio estatal la verdad que es todo un símbolo eh, y es toda una definición política eh, <coughs> y eso obviamente nos parece que es, eh, es muy importante eh, y es muy importante además que se los dote de las capacidades para poder generar la política pública que seguramente estos compañeros y compañeras están dispuestos a desarrollar uh -huh. Contanos de RUCA Buenay. Eh, sabemos eh, y hemos eh, estado presentes en algunas de las, de las actividades, pero bueno, para quienes no conozcan, es una organización, tiene eh, un hogar, unas escuelas, contanos bien. Bueno, RUCA es una de las tantas organizaciones de nuestro territorio donde, como decimos nosotros, somos constructores de política pública, ¿no? donde el Estado se corrió o no se, se corrió para los sectores populares y avanzó en otros sectores. Eh, las organizaciones sociales, eh, las organizaciones políticas de niñez, hemos construido esa política pública eh, y que tiene que ver con el cuidado eh, de nuestras niñas, nuestros niños, el abrazo, la ternura, eh, puesta en, en lo más preciado que tenemos que son nuestros pibes y pibas. Eh, Rucas es la expresión de eso, es la expresión de, de militantes territoriales que consideramos que, eh, que nuestras niñas y niñas no pueden atravesar la vida que atraviesan y por lo tanto hemos decidido organizarnos en función de resolver esos problemas, pero entendemos también que, eh, que en todo caso esos son las resultantes, digo que también hay que atacar las consecuencias y por eso entendemos que, eh, y entendimos en su momento, que para poder pensar de manera integral la vida de nuestros pibes y nuestros pibes había que estar en la casa de los trabajadores y por eso somos parte de la sede autónoma uh -huh. digo esto porque eh, me parece que es importante rescatar y entender que aquellos que sufren aquellos que son maltratados aquellos que son marginados y abandonados al desamparo del abrazo y de la comida y de la falta de alimentos y de la falta de oportunidades son los hijos de los trabajadores y las trabajadoras claro. digo, son parte de esa clase que ha sido golpeada y por lo tanto la resolución a ese conflicto requiere de la unidad de la clase trabajadora, requiere de ser una estrategia por parte de la clase. Por eso RUCA es, es eso, es, es un espacio comunitario, convivencial, donde además entendimos que la educación es una herramienta principal para la transformación de nuestros pibes y que en el territorio mmm, no nos alcanzaba con eh, compartir la vida con aquellos pibes con los cuales vivíamos, sino que además teníamos que salir a disputar, y digo esto, disputar la vida de nuestras pibas y nuestras pibas, y entendimos que la educación era una herramienta importante. Por eso está la escuela primaria, está la escuela secundaria, que es una escuela agrotécnica que tiene una visión productiva, agroecológica, uh -huh. porque además queremos discutir la educación de los pibes, pero además queremos discutir el modelo productivo en la claro. Argentina. Y para poder discutirlo también tenemos que profundizar los procesos educativos e ir construyendo hombres y mujeres que sean capaces de discutir y de profundizar eso en la vida cotidiana. Desde ahí es que entendimos que eh, debíamos eh, construir espacios dignos para ser vividos, dignos para poder trabajar y explayarse, dignos para educarse. Eh, Juan Rucas es eso, es lo que nosotros pensamos en grande lo que desea la sociedad, en nuestro espacio comunitario pequeño. En General Rodríguez. En General Rodríguez y en Luján. Allí estamos, hemos cumplido 20 años en 2019. Y hace poco inauguraron un espacio nuevo. Inaugurando, cumplimos 20 años, inaugurando eh, nuevas aulas, eh, eh, entendiendo que, que no queremos ser administrados de la pobreza, queremos ser, en todo caso, queremos administrar la alegría y la ternura de poder convivir con nuestros pibes y nuestras pibas. ¿Cuál es la agenda o, o las ideas que tiene la Federación Nacional Territorial para los próximos meses, para, lo, para la primera mitad de este año? Bueno, estamos a la expectativa de una convocatoria por parte del Estado, uh -huh. eh, también para ser parte de, de este debate de la política pública, esperando que se profundicen esas políticas públicas que creemos que son muy importantes para pasar de lo simbólico a lo concreto. Eh, y obviamente viendo con mucha expectativa qué sucede en el inicio de clases, qué va a suceder con el tema de la deuda. Para nosotros, por eso decía, hay que atacar las, las, las causas que generan la pobreza en nuestro país. Nos parece que transitar un camino de pago de deuda sin ni siquiera... Eh, entrar a discutir y claro. a revisarla, nos parece que eso va a ser muy dificultoso el avance de políticas públicas que estén destinadas a resolver el problema del hambre en nuestro país. Eh, creemos que no pueden ser políticas que solamente estén pensadas en el marco de lo coyuntural, eh, y sino que hay que atacar, una vez que transita lo coyuntural, hay que empezar a atacar las, las causas que generan la pobreza en nuestro país y creemos que la deuda es una de ellas. Por lo tanto, y bueno, estamos viendo y esperando que sucede con eso. Omar, muchas gracias por estos minutos y bueno, nos seguimos encontrando. Muchas gracias a ustedes por la invitación.